Imagino que te vino con todo el glosario de la tele, Mirta, o lo que dijo Carlitos Perciabales, que no, la no, mandó a... a laburar a Mecha y a Lucía. Carlitos eh, Perciabales. ¿Y Lucía quién es la.. Eh, la de Susana, las hijas y la nieta de Susana a... la mandó a laburar. Muy bien, porque no sé las, las chiquitas que hacen, pero tiene la suerte de tener una abuela millonaria. Hace bien, la mantiene en la su. Las mujeres que trabajamos, la su, ha trabajado toda la vida. Nada más que ella la pegó con el uno a uno, se hizo mega millonaria no lo creer. Ahora, Carlito está con. Carlito, está, Carlito, está viendo ovnis Carlito, Pero Carlito hace rato que veo ovnis, Lo más. la una, una señora, señora del tema del té y del té inglés, ¿viste? está muy doña. 77 hice con Carlitos la revista de Esmeralda y Brillantes acá en el Maipo y ya deliraba. Y fui la primera, sí, sí es un delirante hermoso, ya está en otro sistema solar hace rato, García Vale. Eh, Hola mis amores, le mando a todos un beso inmenso, ¿cómo va la cámara? ¿todo bien? Eh, ya deliraba y la primera que le conocí, la Casa de la Laguna del Sauce, fui yo, que era en el 70, no había luz, no había nada, después una belleza. Y me dice, yo me saco a foto con mis fans, con pues esta todo, gente es la que pone boletería acá. Así que mandó a trabajar a todo el mundo. Mandó a trabajar a Mecha y a Lucía haciendo el sketch que hacía. El tipo con gasaya que hablaba por teléfono. ¿Qué bien, ¿Qué bien? Pero eso lo hace, ¿lo hizo para ustedes o lo hace en su show? No, no, en su show ¿Qué? lo levantaron para ahí, se armó. Se me armó. Mecha se enojó. Mecha. yo no voy a creerlo. Pero bueno, está bueno que la hagan a Mecha porque es divina. Yo la conozco a Mecha Divina. Con su madre acompañándola, está bien, está todo bien.